Yo voy a tener que salir, Álvaro, un momento, que tengo una otra reunión simultánea y ahora me incorporo. Bueno, buenos días a todos y a todas de nuevo, yo sigo publicando. Estamos en la segunda sesión del de curso de, de meditación que nos me está dando Álvaro Gómez, de buscadores de sentido. Y bueno, ya viste que el primer curso estuvimos, estuvimos, tuvimos una charla teórica, ¿no? Estuvimos viendo los principales conceptos del mundo de la meditación un poco así de... ...de manera abierta y, y bueno, esta segunda charla pues yo creo que Álvaro se va a meter ya un poco más, más en harina... ¿no? ...y ya nos va a explicar un poco eh, técnicas concretas y prácticas concretas de, de, de meditación... ¿no? ...que como ya sabéis, yo os comenté en la anterior ocasión, tendré eh, nos preparará también algunos audios vinculados a las prácticas que nos, que nos explique hoy. Como siempre, pues muchas gracias Álvaro por, por participar, por estar con nosotros... Y ya está, yo te dije la palabra, que tú ahora eres el protagonista. Creo que te has quedado otra vez sin sonido. ¿eh? A ver, otra vez no, ap no aparece, otra vez sin, sin voz. No, no se te escucha, algo ha hecho que no se te escucha. Dale ahí a la configuración o a ver si es que la desconecta el micrófono. Vamos a ver. Ahora, ¿no? Sí, ahora perfectamente. No toco nada más. <ríe> Perfecto. configurado. No pasa nada. Te doy la palabra. Álvaro, ahora, como te digo, ahora me incorporo yo dentro de un poquito de 20 minutillos otra vez y estoy otra vez con vosotros. ¿Vale? atrás. ¿Vale? Vale. Entonces, digamos, no me va a hablar nadie, hablo yo todo el rato, ¿no? Sí, bueno, tú puedes interactuar con ellos, como siempre, sabes que aquí la, la, la filosofía es un poco es que, que puedan interactuar contigo en cualquier momento, que te puedan interrumpir en cualquier ah, momento. Vale. Que, o sea, que la, la filosofía sigue siendo la misma y además vale. yo la animo a todos, todas las que, que, que participen activamente, que no creen vale, vale. vale, ahí vale. solo hablando de pantalla. ¿vale? vale, perfecto. Venga, un abrazo, un Ahora. abrazo. Bueno, pues para los que o las que estuvisteis el otro día, quiero hacer una breve introducción porque me parece lo más importante que es comprender la meditación de una manera amplia. Ya lo estaréis viendo que hoy en día hay un boom de meditación un boom de lo que llaman mindfulness, que es más o menos la misma idea, con otro concepto más eh, occidental. Pero la cuestión para mí es importante, es muy importante, es que sepamos qué es la meditación en una profundidad. ¿Cuál es la verdadera gracia de la meditación de fondo? Hoy en día se está utilizando mucho simplemente casi como una relajación. Por un lado, y luego un poquito más como una, una ayuda para estar mejor, para tener menos lío en la cabeza, algo así, ¿no? Es como se está utilizando la meditación de manera un poco paliativa. La meditación, como fue ideada y cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años, y hablamos el otro día un poco de ello, es mucho más. Porque es una una actitud de vida, pero sobre todo, hoy en día, para el ser humano, esto ya es algo muy de mi cosecha, pero, pero creo que es hacia dónde vamos, es como una, una revolución psicológica. Y os lo pongo claramente con, con un ejemplo y creo que ese es el, el, el meollo de la cuestión. Cuando tú estás en tu vida diaria prestando atención a algo, en general uno no está prestando atención consciente, es decir, no se está dando cuenta de que hace eso. Y esto tenemos miles de ejemplos. Cuando conduces, de manera muy sencilla, cuando conduces, mi atención está en el conducir, pero en realidad, conscientemente, bueno, en este caso no es consciente, en realidad mi atención se va a lo que estoy pensando. Esa es la dicotomía del ser humano referente a la atención psicológica del momento. Es lo que está empezando, yo creo, a emerger y es donde puede haber un cambio evolutivo para el ser humano. Este pequeño hecho, el hecho de que yo sea capaz de vivir con la atención en lo que estoy. Ya no solo en lo que estoy haciendo sino en lo que está pasando, aunque no esté haciendo nada específicamente en el momento que estoy viviendo, si lo queremos poner desde el otro punto de vista, desde el negativo, que mi atención no esté en un pensamiento que no sirve, que no quiero pensar que simplemente viene a mi cabeza y se lleva mi atención para mí esta es la, la esencia de la meditación y la... Y yo creo que la próxima revolución para el ser humano, ser capaces de tener la atención aquí, ser capaces de salir del automatismo, lo que llamamos el automatismo mental, un pensamiento surge en mi cabeza y yo me estoy lavando las manos y estoy pensando en otra cosa. Y yo estoy hablando con alguien y estoy pensando en otra cosa mientras me habla. Eso ocurre. Yo estoy leyendo un libro y se me va la atención a otra cosa. Cada momento del día es un momento en el que es muy fácil que mi atención esté en otro sitio. Y se, y se cree esa extraña dicotomía. Yo estoy aquí, mi cuerpo está aquí, incluso estoy haciendo algo, pero mi atención no está aquí. Y si no me hago consciente de eso, la sensación que tengo es que, por ejemplo, el tiempo pasa muy rápido porque ha habido muy poco tiempo consciente. En un día en el que uno ha estado muy loco tal, tal, es que el día ha pasado en un instante, porque uno no se ha dado cuenta. Esto tiene un montón de implicaciones, las más prácticas, vas a, tra a trabajar mejor, eh, no sé, vas a escuchar mejor, incluso uno va a, a tener mejor relación con los demás porque se va a percatar más de las cosas cuando no tienes atención, cuando uno no tiene atención, no se da cuenta de lo que pasa. Yo siempre pongo el ejemplo, el otro día lo hablamos, de dejar las gafas encima de la mesa e ir a buscarlas. Si yo estoy mirando a la mesa, pero mi atención está en otro sitio, no veo las gafas. Y estoy por ahí dando vueltas y digo, joder, pero si estaban aquí. Es que estaban y es que he mirado, pero no estaba mi atención aquí. Mi atención estaba en otro sitio. Y esa es una metáfora de la vida. Si mi atención no está en lo que estoy viviendo, es como si no estuviese viviendo. El corazón funciona, yo como, yo tal, hago cosas, pero es como si no estuviese viviendo en un nivel, no de una profundidad metafísica, sino en un nivel muy práctico. No me estoy enterando de qué vivo. Los estudios dicen... Y esto es muy interesante, os lo voy a dejar en la guía que, que estoy creando para, para estas charlas. Voy a hacer una guía, estoy creando una guía de, digamos, como de introducción a la meditación, que será como un pequeño librito y os lo dejaré aquí en un PDF, aparte de las prácticas que vamos a, a colgar. Eh, los estudios dicen que, bueno, preguntándole a las personas, poniéndoles, yo recuerdo una que hubo en los años 90, les ponían un viper, de estos que te sonaba y, te, y tenías que llamar, les ponían un viper en una universidad a los alumnos y les preguntaban eh, qué estaban pensando, dónde estaba su mente. Y llegaron a la conclusión, y sobre esto hay muchos estudios y, y vamos, van desde un 60, un 50, hasta un 80, que las personas no tenemos nuestra atención en nuestro sitio, donde estamos, en un 50... De un 50% para arriba, por ciento del tiempo. Es decir, como que la mitad del tiempo, mi mente no está donde yo estoy, está en otro lado. Y además, preguntando a las personas sobre el contenido de aquello donde estaba su mente, llegaron a la conclusión, lo llamaban momias conceptuales, el otro día os lo mencioné. Son momias conceptuales, no son pensamientos que nos lleven a ningún sitio. Es pensamiento de baja calidad. Estamos del 50 al 60, al 70% del tiempo en pensamiento que no va a ningún lado, elucubrando, haciendo simulaciones de lo que será que voy a decir, de lo que pasará en el futuro, recordando lo que pasó. Y mientras la vida está pasando. Y claro, si pasa algo y mi atención no está aquí, no me doy cuenta. Eso para el trabajo, eso pero para la vida en general. La percepción de la vida es otra cuando hay atención consciente, cuando mi atención está en lo que estoy viviendo. En ese momento, lo que es poético, cada, vivir cada momento plenamente, no sé qué, se hace realidad, no como algo poético, sino como algo práctico. Si yo me estoy dando cuenta de lo que hago, hasta cada pequeño gesto del día cobra otra, otro significado. Entonces yo quiero repetir esto y haceros ver esto, y para mí esto es lo más importante de esta charla, que podáis entender lo que os quiero transmitir en cuanto a la importancia que tiene y va a tener el desarrollo de la atención, porque hoy en día con la práctica de la meditación, como os he dicho antes, de momento está en, en, un, estado, en un estadio preliminar, yo creo. De, de la capacidad, lo que tiene hacia dónde apunta, que es lo que os estoy contando, ahora mismo estamos, pues a ver si nos relajamos, a ver si estamos pues bueno, ahí es un montón de estudios te baja el ritmo cardíaco te bajan los ciclos por segundo a los que opera la mente eh, es muy beneficioso para un montón de cosas tal, pero va mucho más allá es otra manera de estar en la vida porque además los estudios ya no es una cuestión más filosófica los estudios dicen que una gran parte de nuestro tiempo, por cómo es nuestro cerebro y ha evolucionado, que es un generador de pensamientos sin medida, gran parte de nuestro tiempo nos la pasamos, digamos, en un limbo. Y no es que uno sea malo por eso, y eso no le ocurre solo a, no sé, a los que no saben leer, o eso le ocurre a cualquier persona, a la más leída, a la más cultivada, a un premio Nobel, a cualquiera. Porque nuestro cerebro funciona así, generando pensamiento. Y ese pensamiento se lleva a nuestra atención. Y entonces nos vemos en esa situación, esa como, eh, disfunción en la que yo estoy aquí, pero mi atención no está aquí. Pensadlo en las, en las relaciones humanas con un niño, por ejemplo. El prestarle atención a un niño, no estar con él, prestarle atención, es lo que realmente a un niño le llena, que le preste atención su padre. No que esté con él, que le preste atención. De hecho, el, el, el hecho en sí de prestar atención es para nosotros como seres humanos una de las facetas más grandes, o sea, más que más nos aportan en la relación con los demás. Que alguien nos preste verdadera atención cuando alguien se acuerda de nuestro nombre o... o alguien nos ha escuchado y te das cuenta de que esa persona te ha escuchado, que le ha importado, te ha prestado atención. Cuando prestas atención, da la sensación, bueno, da la sensación, y es eso te está importando. Eso que a lo que estás prestando atención, por el mero hecho de prestarle atención, te está importando. Eh, para mí esto es muy importante, que no quede solo en, en una relajación, en una bueno mejora personal, sí, que bueno, pues para el trabajo, para concentrarme, está todo muy bien. Eso no, no hay que despreciarlo, pero va mucho más allá. Y sobre todo yo tengo un entusiasmo desmedido con esta idea de que los seres humanos la siguiente barrera es la atención. Ni siquiera es la tecnología, es la atención. Que el ser humano sea capaz de algo tan sencillo como salir de ese automatismo y poner su atención en lo que está viviendo. Creo que eso sería una revolución y que transformaría nuestra cultura. Y creo que hacia allá vamos. Lo que pasa es que todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene eso. Por eso creo que la atención entrará en la, en la educación, en la empresa, en todas partes. Dicho esto, la idea de hoy era hablar de cómo se practica la meditación tiene dos versiones, una formal y otra informal. La formal es básicamente el entrenamiento, es como alguien que entrena para luego en su vida estar en forma. Y entonces para poder andar tres horas todos los días, porque va al trabajo andando, sube escaleras, está en forma, puede hacer eso, eh, se prepara. Y se prepara a lo mejor pues haciendo ejercicios en su casa o, o haciendo ejercicios específicos. Esa sería el entrenamiento formal en meditación. Pero la gracia de la meditación es la informal. Es llevar el entrenamiento formal al día a día. Una meditación que solo se vive una hora o 20 minutos o lo que sea que uno practique de manera formal en su casa, pero no salga de ahí, es una meditación, bueno... No, no diría inservible, pero no es, la, no es la idea. La idea es llevar esa meditación, que en el fondo es el desarrollo de nuestra atención consciente, a la vida. A lo que diríamos, eh, a lo que llamaríamos la, la práctica informal. Es informal porque no está estructurada, es en la vida diaria. Pero es igual de meditación, es lo mismo. Es estar consciente, porque la meditación es un entrenamiento para estar consciente para tener una atención consciente. No una atención específica, sino simplemente lo que hemos dicho, y para mí es importante que esto lo tengas en cuenta. Como un, ejemplo es muy, como un ejemplo práctico es muy gráfico. Es estar consciente versus estar en un pensamiento perdido. Y el entrenamiento es estar todo el rato consciente y darte cuenta de que te ha sido un pensamiento ver el pensamiento y decir, ah, mira, estoy pensando esto. Vuelvo a, la, a la, vuelvo a tener atención consciente donde estoy. En general, al practicar meditación, que te quedas así sentado, pues es, es un desafío porque parece que, bueno, ¿y esto qué es? Quedarte aquí observando. Pues es que en, el, en la práctica de la meditación descubres algo que para muchas personas, yo he dado muchísimos cursos de meditación y una de las cosas que para la gente ha sido era asombrosa, era descubrir que podían estar sin pensar, realmente, que podías observar tu mente y que no surgiese ningún pensamiento durante unos instantes. ¿Qué ocurre con la meditación formal? Pues que exploras esos silencios que se producen en la mente y ahí se descubren un montón de beneficios que es todos los beneficios de los que se habla de la meditación, que cada vez hay más, ya empieza a ser un poco agobiante porque cada vez surge otro, otro estudio que dice que la meditación tal, tal... Bueno, cada vez va a haber más de esto porque cada vez hay muchos más estudios, aunque todavía son bastante limitados porque se estudia la meditación con neuroimagen pues desde hace no mucho. Bien dejadme que, hable, que beba agua queríamos hablar de yo os voy a contar esta historia y luego me preguntáis y, me, y comentamos quería hablaros de cómo se practica meditación formal en general se suele establecer una postura y tener cierto entorno el entorno, pues no sé, que uno esté en un sitio donde no, haya, no haga mucho frío, no haga mucho ruido, uno pueda estar relativamente cómodo, pero no hace falta que sea un sitio aislado y excesivamente cómodo, no hace falta que sea nada de eso. Casi cualquier sitio sirve. La postura, pues ya habréis visto todo esto de las posturas de loto con las piernas cruzadas y tal, pero todo eso tiene unos condicionamientos que van más allá de lo que podemos aquí tratar en, en Occidente. Yo creo que para nosotros la, la, la esencia de la postura es tener la espalda recta. De hecho, yo os recomiendo que desarrolléis como actitud estar constantemente corrigiendo la espalda en nuestra vida. En general tendemos a encorvarnos y estirar la espalda, estirarse durante un instante y... Y tener la espalda recta hace que nuestra respiración sea mucho más sencilla. Y luego psicológicamente la postura de la espalda recta nos aporta cierta dignidad y cierta... A mí me cambia mucho cuando, cuando me estiro. No es tanto por la dignidad, sino como que retomo. Es, es, es algo bastante psicológico. A mí me cambia. Y hay otra cosa que es... Eh, la respiración larga, que es una de las cosas que a, ahora os hablaré, pero mmm, la respiración alargada, la inspiración y, y expiración alargadas, también nos cambia un poco el momento. Ya sabéis que la respiración afecta y se ve afectada por los estados emocionales. Así que a través de alargar la respiración puedes afectar tu estado emocional del momento. Y lo digo ahora porque la postura... Y esa respiración alargada pueden transformar un momento en el que uno está como más decaído o no sé qué, o simplemente uno está atribulado y puede conectar un poco más consigo mismo, con el cuerpo. Esto es algo que, que uno hay, ha de ir viendo y ver si realmente le ayuda. A mí me ayuda muchísimo eh, cambiar mi postura, estirar mi espalda, incluso hacer un estiramiento, estirarme y... Y hacer alguna respiración alargada. Esto lo vamos a hacer mucho en, nuestras, en, las en las prácticas que os voy a pasar. Tiempo, momento y lugar para hacer la meditación. Siempre es mucho mejor si se puede hacerla por la mañana. Porque la mente está más calmada. Y bueno, hay, hay cierta... Parece como que, que se da... La circunstancia como para hacer algo así. Incluso quien se levante muy temprano, pues mucho más fácil porque está todo calmado y tal. Y eso ayuda. Pero uno tiene que hacerla cuando uno pueda. Y estará bien. Por ejemplo, no hacerla eh, justo después de comer. Y en momentos. Bueno, de este tipo, yo diría la comida. Es, es como buscar un pequeño momento en el que uno tenga eh, un espacio tranquilo de tiempo y que a uno le venga bien. Puede ser por la mañana, al mediodía, por la noche. Principalmente yo diría por la mañana e incluso por la noche, pero luego si en el cuerpo del día se puede hacer, pues también. Yo muchas veces practico mañana, tarde y noche. Un rato por la mañana, otro rato un par de horas después de comer y otro rato antes de dormir pero eso ya depende de cada persona tiempo, ¿cuánta cantidad de tiempo? yo soy bueno, en el curso de, de mindfulness de reducción del estrés te piden que durante ocho semanas medites 40, horas, 40 minutos al día en este caso yo sería partidario de empezar todos los días con un rato si se practica con, una, con un audio de ayuda, pues lo que dure el audio a lo mejor 15 minutos, 20. Y luego, según me lo vaya pidiendo el cuerpo, porque esto funciona así, te dan ganas de seguir haciéndolo, no quieres cortar, ir añadiéndole tiempo. ¿Es mejor practicar más? Como cualquier otra cosa. Cuanto más practicas, más beneficios sacas. No sé si es una... Eh, proporcionalidad exacta, pero más o menos sí, mi experiencia es esa. Cuanto más practicas, más lo percibes eh, esa práctica, más, más percibes eh, calma mental, más percibes claridad, más percibes esto que estamos diciendo, que uno está más en el momento, su atención, que en esos pensamientos, en esas momias conceptuales. El lugar, como os he dicho, el lugar en el que uno pueda. Pero vamos, no se necesita un lugar especial, ni mucho menos. Hay gente que se sienta en un parque a hacerlo, otras personas se sientan en su coche, y otras personas, pues, si tienen una habitación en casa, sí sería bueno que no fuese un sitio donde estás sentado al lado de otra persona y con la tele puesta, pero es algo muy. no hace falta tener un espacio eh, especial. Que uno lo tiene, pues mejor. los tipos de práctica bueno en general en la práctica formal hay dos fases yo le sumo una tercera la, la práctica de toda la vida es una concentración que sería la primera fase, fase y una atención plena o mindfulness o vipassana según desde donde lo mires que es la, la segunda fase ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fases? La de concentración, tú pones tu atención, por ejemplo, en la respiración, estás concentrado totalmente, cierras el foco en eso, y en la atención plena, y esto sirve como, como entrenamiento para dar pie a la atención plena, en la que abres el foco de la atención, no la pones en nada en particular y simplemente tienes la atención activa. Que viene un pensamiento, te das cuenta. Surge una respiración, te das cuenta. Eh, hay un ruido, te das cuenta estás dándote cuenta de lo que pasa ahora tienes la atención consciente ahora y está abierta no está centrada en nada particular esa es la diferencia la concentración se suele tomar como una preparación para la atención plena en esto de la meditación pues ya hablamos el otro día hay cientos, si no miles pero por lo menos cientos de escuelas. Entonces cada una tiene su, su visión y su versión. Yo creo que esto hay que conocerlo y luego hay que adaptarlo. Yo, por ejemplo, utilizo la, la respiración en mi práctica de manera constante, desde la concentración hasta la atención plena, porque al final dejo mi atención abierta, pero la respiración, como es algo que está de manera constante produciéndose, me ayuda. Y aparte, la respiración en sí tiene algo cuando la observas y se produce de manera espontánea. Tiene, eh, no sé si es el, el ritmo del cuerpo, no sé, eh, tiene algo que a mí, por ejemplo, me ha empujado a seguirla. Tener la respiración como eje de, de atención y como eje de meditación. Y hay una escuela eh, budista que que basa todo esto, en, eh, basa toda la práctica de meditación en la respiración. Hay otras que no, hay otras que te proponen meditar un montón de horas, hay otras que te proponen meditar muy poco, pero estar muy consciente en el día a día, hay de todo. Por eso yo os digo que cada uno, cada una tiene que encontrar su manera de hacerlo. Y su manera de hacerlo tiene que ser algo que uno va descubriendo según lo va practicando. Para mí esto es algo que, que es, muy, bueno, es muy personal, muy propio, muy de sentirlo. Y entonces uno, uno crece según va haciendo esta práctica y uno va viendo qué es lo que tira de uno. Lo que tira de uno es donde yo creo que uno ha de, digamos, incidir. La propia práctica le va diciendo a uno... ¿Cuál es su manera? Dicen, ¿cuál es la mejor manera de practicar meditación? La que te viene bien a ti. Esa es tu manera. Entonces, conociendo lo básico, desarrollar tu manera de, de practicarlo. Esa sería una idea básica. La, in, la meditación informal, esa sería la meditación formal que es sentarse a hacer la práctica un entrenamiento formal. La informal, yo diría que primero pasa por una cuestión más de actitud y es tener la actitud de querer estar consciente en el día a día. En un principio lo único que hace uno es darse cuenta de cómo se le va la mente y todo el mundo dice, jo, a mí me pasa algo porque es que a mí se me va mucho. A todo el mundo se le va. Todo el mundo que empieza a practicar esto se da cuenta de cuánto tiempo uno pasa en esas ensoñaciones mentales y cuánto tiempo se va la atención de, del momento de lo que sea que uno esté viviendo o de este momento. Hay prácticas semiformales dentro de lo informal, como por ejemplo, andar. Al caminar, ser consciente de los pasos que uno está dando, sentir, eh, no llevar un ritmo demasiado rápido y sentir cada paso, sentir el contacto de los pies con el suelo. Hay diversas prácticas de este tipo. Lo que pasa es que suelen ser andando muy despacito, pero en el caminar puede haber una atención al cuerpo y eso es una concentración. Puede ser uno consciente de eso. Otra manera de practicar en la, de manera informal en la vida diaria, los tiempos de espera. Hay un montón de tiempos de espera en nuestro día a día, aunque sea para que se abra el correo o... Mientras, los seis segundos o cinco segundos que uno espera a que una llamada alguien la conteste, el momento en el que estoy en una cola, eh, un semáforo, esperando un metro, un tren, hay un montón de momentos de, de espera y eso se pueden tomar como momentos de micromeditación de manera formal dentro de, de lo informal en la vida diaria. Una gran manera de practicar meditación en la vida diaria es la conversación. Ahora mismo tú me estás escuchando y seguro que en algún momento te has puesto a pensar en otra cosa. Por la razón que sea, no porque algo te preocupa o simplemente se te ha ido la, la atención, como estamos diciendo, y ha parecido una momia conceptual y has pensado o has hecho una simulación de lo que vas a hacer esta tarde o tal. Y en las conversaciones uno puede observar, ser muy consciente de lo que el otro está diciendo, ser muy consciente de lo que uno está hablando e incluso permitir silencios. En general uno tiende a estar elucubrando lo que va a decir mientras el otro está callado, o sea, mientras el otro está hablando y no presta tanta atención, no está tan metido a la hora de escuchar. Esto para la gente que hace terapia, por ejemplo, en psicología, es una capacidad clave, la capacidad de escuchar la, la escucha activa, ser capaz de escuchar al otro y dejarle expresarse. Es una gran, es una gran eh, meditación formal, dentro de la meditación informal, el, el escuchar y el darme cuenta de lo que estoy diciendo. Ser muy consciente de lo que digo. A veces se nos escapan por la boca cualquier cosa. Es el habla atenta y es la escucha atenta. Básicamente, lo que ocurre cuando vas practicando meditación es que empiezas a desarrollar una atención consciente porque sí. No tienes que prestar atención de manera voluntaria o forzada. Esto es muy interesante porque, bueno, nuestro cerebro, al fin y al cabo, cuanto más le echas de algo, eso crece. Cuanto más le prestas atención a algo, es de eso es de lo que más aparece en nuestra vida, en nuestra mente. Entonces, cuanto más consciente tiendes a ser, pareciera que nuestra cabeza más consciente quiere ser. Entonces más momentos tienes en los que puede haber incluso silencio mental, que, que es como un descanso. Y luego aparte es creativo, del silencio surge eh, un insight, una serendipia, un darte cuenta de algo. Si la cabeza está muy llena de cosas, a veces no hay hueco. Con la meditación incluso podríamos decir que estamos haciendo un hueco en un río de pensamiento. Estamos haciendo huecos, huecos de silencio al darnos cuenta. ¿Qué ocurre cuando te das cuenta? Que el automatismo tiende a cesar. Básicamente es eso. Te das cuenta, el automatismo cesa. La, el, el pensamiento ese que estaba, ese pensamiento que es automático se da solo si uno no está consciente. Si uno está consciente de dónde está y de que está pensando en eso, eso tiende a parar. Así que durante el día lo que empieza a ocurrir es que uno empieza a tener más momentos de darse cuenta de manera automática. Hasta que puede llegar el momento en el que uno pase, no te voy a decir un día, pero unas cuantas horas al día muy consciente, muy consciente, con muy poco ruido, muy poca cháchara, muy poca chatarra mental, muy pocas momias conceptuales. Ese día, ese día, esa percepción de ese día es de una riqueza y de una profundidad que no tiene un día en el que uno ha estado con la atención siempre en esas momias. El día en sí se hace más significativo solo porque uno ha estado, como dicen, habitando el tiempo. Entonces ese día se hace, el tiempo parece pasar más lento, porque uno simplemente está más aquí. Es lógico, cuando la atención está aquí, el tiempo, no digamos que se detiene, pero pasa más lento, uno lo habita más. Bueno, he estado hablando bastante rato y más o menos esto sería una presentación somera, como os digo... Los próximos días vamos a publicar, los próximos tres viernes vamos a publicar tres prácticas para que tú puedas hacer en tu casa eh, con el teléfono o con un reproductor de MP3. Estas prácticas guiadas son una ayuda, en un principio son muy útiles, luego si quieres las puedes dejar. Eh, también publicaré una guía en la que explicaré todo esto y a la que podrás eh, acudir para profundizar quizá todo esto que hemos dicho y para, bueno, repasar y tener claro, que es para mí lo más importante, tener claro qué es esto de meditar. Y que dentro de 10, 15 años, cuando esto de la eh, atención sea una revolución, digas, esto se lo escuché yo a un tío allí que, me ha, que dijo algo en la, en la universidad. Que iba a ser una revolución. Básicamente porque es un descubrimiento. Cada vez vamos a ir descubriendo que la atención es la esencia de nuestra vida psicológica. Porque aquello a lo que le prestas atención, eso es lo que crece en la vida de uno. Eso es lo que aparece. Est están estos ejemplos de que te vas a comprar un coche rojo y empiezas a ver coches rojos en todas partes. Nuestra vida mental está construida de aquello a lo que le prestamos atención. Y uno dice, jo, es que me siento no sé qué, o, o tengo pensamientos raros. Es que yo, personalmente, el otro día me dio por ver dos capítulos de una serie de estas, de Asesinos en serie, y después, cuando me fui a acostar, dije, me vino a la cabeza como una sensación de, mira a ver si en la ducha hay alguien. Dije, pero bueno, ¿por qué? Es simplemente eh, nuestro cerebro no identifica entre realidad y ficción. Ve eso y lo toma como realidad y te pones nervioso. Si todo el día estoy prestando atención a cierta cosa, eso aparece. Y aquello a lo que le presto atención es de lo que más hay en mi vida. Es que, si esto lo tuviésemos claro, la atención es, sería algo primordial a entrenar. Porque nuestra vida se construye de aquello a lo que atendemos de manera consciente. Entonces, por eso creo, sinceramente, claro, no soy el único, esto, hay, hay vestigios de meditación desde hace 17.000 años. Creo que es una asignatura pendiente el desarrollo de la atención consciente para el ser humano y creo que nos va a sacar de muchos líos. Entonces, básicamente la meditación yo la encaro como ese cuerpo de trabajo personal, de autoconocimiento y de entrenamiento. Que nos lleva no solo a tener una mente más calmada, nos lleva a, a otro nivel personal en el que somos mucho más conscientes, más creativos, más todo. Y cada vez hay más estudios que dicen todo esto y espero poner unos cuantos de ellos en, en la guía de la que os hablo. Así que yo creo que en un principio yo llegaría hasta aquí. Eh, pues son casi 40 minutos y no quiero... No quiero extenderme más. Ahora sería interesante que me pudieseis hacer alguna pregunta. No sé si está por ahí Daniel. Sí, yo bueno. Es bueno a 40 pero, minutos pero, hablando. No sé yo, si yo, se me ha sí, cansado no la te persona. Podía, no te estoy escuchar nada, pero estaba ahí en otra en otra reunión que se me hizo la pava de, de, de un chico que le dirijo la tesis de Side, que tiene que estar por aquí también. Así que no nos da la vida académica para todo. Tenemos que que que de bola, pero bueno, no sé si habrá no, no sé si habrá alguien que quiera preguntarle algo a Álvaro. Buenas tardes. Gente. Pregunta en la mañana, no he visto bien lo que ponía ahí. ¿Tú lo ves? Sí, te lo digo, te lo digo. Eh, vamos a ver. Jamie dice en la mañana y en la noche uno de mis retos más grandes. Con meditación es el dormitar. ¿Alguna recomendación para eso? El dormitar. El dormitar. Dormitar es dormitar, no es meditar. <risa> a ver, hay una cosa. Bueno, Te da también gracias por la charla, que nos he dicho, que le ha encantado. Ah, ah vale. Eh, gracias. Hombre, hay, hay una cosa, pero eso ya lo va descubriendo uno eh, según va haciendo la práctica. Yo a veces me despierto a las 2 de la mañana. Y estoy entre que me duermo y, y me despierto y tal. Y ahí tengo unas. unas Pero es que esto es muy personal. Tengo unas experiencias de, de consciencia muy potentes. Como. Es que no, ni siquiera sé explicarlo. Pero eh, no sé si te suena esto de que Dalí se quedaba ensoñado, como. Un, bueno, soñado, medio dormitando, sentado en una silla con una cuchara en la mano. No, ¿No te suena eso? Y cuando se dormía, se le abría la mano y se caía la cuchara y en ese estado se ponía a pintar. Quería entrar en ese estado semi-onírico porque era donde él encontraba eh, creatividad. Es verdad que entre el sueño, cuando vas a llegar al sueño y antes hay un estado semi-onírico bueno. en el que la mente, casi el pensamiento casi se para... Y yo siento como que no sé, estás, estás mentalmente eh, siendo, com, estando com, puramente consciente. Pero esto, ojo, esto es, eh, me cuesta un poco explicarlo, no sabría bien decir mucho más. Tengo por ahí más preguntas para ti, Álvaro. María José Rodríguez Parra. Eh, quería saber si la respiración aplicada es la, la respiración aplicada es la diafragmática. La, re, la respiración aplicada es la diafragmática es la diafragmática sí, bueno, yo creo ah, que aunque le expliques que es la, la, la respiración sí. diafragmática a ver, la, la respiración hay, hay, hay dos tipos de respiración, uno que es vol, una que es voluntaria y otra que es eh, espontánea en la, en la meditación se llega a una respiración espontánea en la que uno no la controla Las, el, el reto es no controlarla, la respiración se da por sí sola y luego está la respiración que es más propia no tanto de la meditación sino de la relajación que es la diafragmática o la que tú haces voluntariamente que es que tú respiras por la nariz y llegas hasta la parte baja de tus pulmones, baja el diafragma, se expande el estómago y luego puedes ir subiendo a la parte media de los pulmones, esto lo vamos a hacer en la práctica se expanden hacia los lados, las costillas notas que se abren y la parte alta de los pulmones que notas que se pueden levantar un poquito los hombros. Esto es una respiración, lo llaman respiraciones completas. Aguantas unos segundos y luego sueltas por la nariz, más largo que al inspirar y contrayendo el estómago porque otra vez sube el diafragma y expulsa todo el aire. Es como... Inspirar completo y soltar completo. Creo que se referirá a eso. Eso es más propio de, rela de la relajación. Pero eso es lo que lo os voy a proponer como una práctica que, que dominemos para tenerla en cualquier momento del día. Hacer dos respiraciones de ese tipo. Sí, pero en el fondo son ejercicios previos a la meditación, ¿no? Que predisponen, digamos. Sí, ¿no? exacto, exacto. De... Sí, sí, porque la respiración... La ejercicio... Sí, claro, ejercicios de, de pranayama. La, la respiración, sí. o sea, la meditación es estar consciente, estar atento. No es mm. hacer nada en especial, ni a la respiración así, ni colocarse, es estar atento. Ese es el desafío Bien. de la meditación. Entonces, sí. eh, todo lo demás pueden ser preparaciones, sí. Esa la llave, una pequeña llave, ¿no? Ayuda un montón, ayuda un montón. Mm. Más preguntillas que tengáis para, para, para Álvaro. Bueno, nos pregunta aquí Edi, ¿cómo la, los sueños lúcidos pueden ser resultados de lo que se presta atención durante el día? <risa> ¿Sueños ya, me estoy, ya me estoy haciendo preguntas más ¿eh? Ya, ya no, es, es, eso, eso existe y ocurre. A mí eso me pasa mucho. Bueno, sí. me pasa... No, no sé exactamente el sueño lúcido, eh, yo lo asocio a darte cuenta que estás soñando. Es eso, ¿no? Mientras sí, sueñas. Imagino que sí. Que a mí eso sueño, me, imagino... me pasa mucho. Ah, sí, sí, vale. Sí, eso me pasa mucho. Sí, que estoy soñando. <risa> Además, mis sueños son muy recurrentes. Eh, cuando <coughs> yo tiendo mucho a dispersarme. Y en cuanto me disperso, al día siguiente, esa noche sueño que, que voy a conducir un coche y no tiene, no tiene volante. Como que, que me han quitado que no estoy dirigiendo mi vida, cosas así muy, muy claras, ¿no? Pero a veces los sueños son un poco, un sueño que tengo muy recurrente, es que voy al aeropuerto a hacer un vuelo y ya queda una hora y se me ha olvidado el pasaporte. Como sí. que lo más importante del día, que era hacer ciertas cosas, no lo, no lo he hecho. Y me doy cuenta de que estoy soñando y digo, jo, menos mal, esto es un sueño. Me doy cuenta, no sé cómo funciona pero me Bien. doy cuenta que estoy soñando y me crea alivio porque el, en el sueño me agobia. El, el pensar jo, ahora no puedo coger el vuelo, me tengo que volver a casa a saber cuándo... Pero, pero no soy un experto en estas cosas. Yo te voy a hacer algunas cuestiones prácticas que lo mismo lo he explicado, pero... Pero... No, no sé, te lo pregunto, igual, ahora sí me lo, eh, ¿tú qué momento de día recomiendas para, para, para hacer meditación? O sea, para el momento en un momento ideal, pues bueno, a mí me gusta hacerlo siempre por, por la mañana, temprano, conforme prácticamente me caigo de la cama y, y aprovecho ese momento para pasar ahí algún estiramiento ya alguna rutina que ya te crece, va creando uno con, con el tiempo, ¿no? De, y después ya me siento un poco, pero lo hago lo utilizo a primera hora de la mañana. Digo, no, no, ya la práctica formal, ¿no? no informal, pero ya el resto del día a lo mejor ya me cuesta, tengo algunos ratos, ¿no? A lo mejor cinco minutos. ¿Tú, tú qué... qué, qué momento del día recomienda o cuando lo, lo solo hacer tú en qué momento sí, lo he dicho eh, yo recomiendo por la mañana por lo que tú dices está hay más predisposición por parte de uno pero hay personas que a lo mejor a las 5 de la tarde es cuando tienen un buen hueco en su vida porque yo que sé no están sus niños tal y a lo mejor tienen una, una hora solos en casa pues es que ese es el momento sí. ideal para uno es mejor por la mañana yo creo que, que desde ese punto de vista de que tiene uno la cabeza, luego a lo largo del día, a no ser que estés muy metido en la meditación, como que lo ves lejano. Ahora parar, según tengo la cabeza. Yes, ahora yes, me yes. parece un abismo sí. entre esto. <coughs> por eso, <coughs> perdona, por eso es muy importante esta respiración de la que hemos hablado diafragmática, porque te cambia el estado mental, esa respiración y el sí. estado emocional, y te predispone sí. a esta práctica. Por eso repetirla. Perdona. Sí, yo por la noche no, lo que se es practicar mal antes de dormir. Es una técnica de relajación que es cercano, pero no es lo mismo. Sí. No es lo mismo. Yo creo que pero también esa... se tiene mucho a confundir en el mundo la técnica de relajación con, con, con la meditación. Sí, solo con la relajación. De... Sí. Que la gente tenga claro que la relajación te puede llevar a dormirte y esa es una buena relajación. Y la meditación en ningún caso pretende que te duerma. A lo ¿no? contrario. Claro, es que estés consciente, que estés dándote cuenta. ¿Que te duermes? La med... A mí me pasa. ¿Me duermo meditando? Pues me acabo de dar cuenta de que he dormido poco el día anterior o que estoy... O sea, no es... no, no es La meditación no ha de llevarte a, a dormir. De hecho, si uno está somnoliento, casi es mejor abrir los ojos mientras la practica. Eso ya lo veremos en las prácticas. Aquí Jamie tiene otra pregunta. y. Eh... Dice, esa era mi pregunta. Si me duermo meditando, ¿qué le recomiendas para evitarlo? Dormir. Esto he tenido estas preguntas cientos de veces. Dormir. La meditación me, me está diciendo que duermo poco. O, y esto me ha pasado con mucha gente que me dice, no, no, yo duermo bien, pero cuando hago meditación me duermo. Pues tienes que hacerla con los ojos abiertos, en una postura más erguida, en la manera en la que tú veas que puedas hacerla. Una de las cosas que hay con la meditación es que las personas nos, digamos, nos ceñimos demasiado a la técnica. Yo soy más partidario de conociendo las técnicas y lo que es la meditación, uno la adapte. Sí. Lo que no me parece bien es que uno deje de meditar porque crea que no puede, por, por, porque me pasa esto o lo otro. No, uno lo puede adaptar a su sí. circunstancia de vida y a cómo es y a lo que le pasa. Yo creo que eso que has dicho es, es importante. Yo creo que en la primera fase, unos primeros años, donde vas cogiendo técnicas y vas aprendiendo técnicas, pero no dejan de ser técnicas. Pero al final tienes que llegar, digamos, a este estado más de, de meditación abierta. Sabes que haciendo 10 respiración no te va a tranquilizar y va a entrar, pero la respiración no es la, no es la meditación. O sea, que si te sientes de esta manera, pues a lo mejor consigues entrar antes, o sabes que haciendo determinados ejercicios, hay miles de técnicas, pero al final... Tienes que hacer como tu propia configuración de, de, de cómo llegar. Pero al final la meditación, la práctica final o definitiva debería ser es esta meditación abierta, de la que, que hablaba no esta de, claro. de la meditación abierta, digamos, de estar atento simplemente a observar lo que está, lo que está ocurriendo. Y lo demás simplemente son accesorios para situarte como, en medio. Claro, la, lo formal te puede llevar a entrenar lo que uno quiere vivir en la vida diaria. La gracia de la meditación es la vida diaria, no es cuando te sientes. Bien. Decía un, un gran maestro que él decía que cuando se sentaba a practicar meditación no terminaba nunca. Simplemente cuando se levantaba, la meditación seguía. Cuando se levantaba uh -huh. a meditar, la meditación seguía, simplemente en otro formato, no estaba sentado. Pues eso, esto es una cuestión de llevar a la vida diaria, estar más, más atento y más consciente. Ya hemos visto un poco la dicotomía, estar consciente o que mi mente esté en otro lugar. Y eso no quiere decir que haya que ir lento, que es que parece que meditación, esto del zen, que parece que es como estar así y tal. No, no, puedes tener prisa, pero puedes estar consciente mientras tienes prisa. Es que es básicamente, yo tengo prisa, tengo mucha prisa, pero ¿por qué cuando voy con prisa tengo que estar pensando? Es que no sé si voy a llegar, es que, y acuérdate, cuando fuiste una vez, todo eso no hace falta. Yo tengo prisa, voy a llegar tarde y estoy consciente de lo que estoy haciendo. Sí. Ya está, no llego, tal. O esta persona, o sea, bajo tensión, ¿eh? es que claro, usted, estoy muy tenso, entonces si estoy muy tenso yo tengo que estar como volado, ¿no? Yo estoy muy tenso y me estoy dando cuenta de la tensión que tengo encima. Ya está, estoy consciente. No es que eso nos lleve siempre a estar como bien, que es un poco también un poco la idea sí. de hoy en día de oh, oh, que la sí. calma... En... No, no, esto es vivir, pero vivir consciente. Punto. Muy bien, ¿alguna preguntilla más para Álvaro? ¿Os pues parece algo que ha dejado a todos satisfecho Sí, me alegro. Muchas sí, gracias. Fecha. Oye, me pues, alegre. si te parece, yo me pongo en contacto contigo vamos a cómo organizamos este tramo final de, de, de, del curso de la manera. Os animo que yo, digo, yo cuento, yo aprendí, digamos, todas las técnicas de sí, meditación sí, y de que, que en la anterior ocasión, con, con algunos odios de. de de Ramiro Calle, que estaban por ahí en iVox, e que tenía, poner Ramiro Calle clase 1 y tiene 30 audios de sus clases con, con algunas charlas media hora de, de ejercicio y charla, y daba bastante ejercicio. Y después con los de Álvaro, con eso aprendí prácticamente todas las toda la técnicas. Todas las toda la técnicas. Evidentemente ya sabe Álvaro cada después ya tiene, tiene independencia del maestro. Sí, <risa> claro. Que ya... Es que esto, esto de la meditación no es una... Una cuestión de, de técnica. Audio, un año y medio escuchando nomás que el audio y repitiendo los ejercicios, después ya con el tiempo. Pero no vayáis tampoco mucho más. Decía también por el Ramiro que ya estaba todo escrito, que ya pues, claro. no hay más ejercicios sí, claro. más allá de esto. Estos audios, es que donde los podemos aportar ahora, así que yo los paso por, por el grupo. Pero eh, los tiene Álvaro, eh, ponéis en su página ver, Buscadores de Sentido, Álvaro Gómez, y. Y él tiene una página web con todos los enlaces, a todos sus materiales, páginas web y toda la sitios donde difunde. ¿Vale? Tengo uno, ahora he creado un canal que se llama Tu Meditación Diaria, uh -huh. en el que cuelgo una meditación cada día, aunque solo son de pago la mayoría, pero hay dos o tres a la semana o dos audios en abierto, y eso sirve. Uh -huh. Ahí tengo un montón de meditaciones y hay más de 100 sí, audios. Entonces, yo también recomiendo, yo cuando utilizaba los, los, los audios de árboles, tampoco utilizaba todos los audios, porque utilizaba aquellos, yo te acuerdas que te recomendaba aquellos que a mí me decían, oye, este, con, este, con este más funciona la cosa. Y tenía claro. un audio que trabajaba durante dos semanas o tres semanas, no claro. complicaba más, más, más la vida. Mm. Normalmente, pues, sí, si, audios que se adaptaban a la duración de las meditaciones que yo hacía, que son de 20, 25 minutos, o de las respiraciones que más agradables me resultaban, o sí. mm -hmm. Bueno, que, que, que no hace falta un poco cientos de audio, aunque tengáis dos o tres, ya seguro que podéis, podéis iniciar bastante bien. Claro, el, el, el audio constante eh, lo que hace es um, un poco acompañar. Publicar un audio diario no es porque cada día vayas a encontrar algo no, claro. una gran novedad, es simplemente como, ah, pues tengo el audio de cada día, pero uno puede tener un audio y usar ese mismo todos los días, o sea que eso eso no. La, el audio da igual, la, la experiencia que uno tiene es cada día diferente. Esa es la gracia, mm. la experiencia que uno tiene. La, el audio eh, no importa. Esto no bien. es una cuestión de aprender una técnica y llevarla bien. Esto es una cuestión de, de ver con, qué, qué pasa con uno cuando uno está más consciente, cada vez más. Muy Aquí, bien, eh, Álvaro. Pues yo creo que ha llegado la hora. Hemos cumplido, es viernes, Tengo <risa> caído una lata de cerveza en mi frigorífico para hacer una meditación consciente con, en la terraza. <risa> Así que ahora, ahora lo siento, pero ahora en Madrid es donde somos más libres y tenemos Hombre, terrazas. Aquí es un, la libertad pura. Nos han salvado, han salvado la vida. Eso, de hecho, eso. no vamos a dar toda Madrid a sentirnos libres. Sí. Nunca, voy a, nunca voy a tener la, la plena conciencia de lo que está en esta para, gratis para hacer esto. Las, <risa> las terrazas de pero Madrid. Oye, agradecerte de nuevo, que me alegro mucho siempre hablar contigo y, y siempre que, que hablo contigo estoy contento y se me alegra el día. Y ya está, te llamaré, ¿vale? Para ver vale. cómo planificamos esa olla, para que nos compartamos con, con, con la gente, para que afronte el final de curso con, con alegría. Y ya está, está a Granada cuando quiera, a ver cuando abrimos, que nosotros abrimos fronteras. Imagino que Madrid, como se está en libertad ahora, para pues también abrir fronteras. O ¿Sabes que está invitado sé. aquí a Granada. No sé si voy a querer salir de la tierra de la libertad. Sí. Disfrutad de esa nueva libertad renovada. Un abrazo muy fuerte, Álvaro. te Igualmente, muchísimas gracias a todas y a todos y, y nos seguimos escuchando ahí con, con los audios y eso. Un abrazo. Sí. Daniel. Hasta luego. Hasta, pronto. hasta luego. hasta luego. Hasta luego.